Saludos, una vez más aquí en Mayennea, estáis viendo Virica Permacultura y hoy toca poner puerros. 26 de julio, Winter is coming. Bueno, vamos a echar un vistazo, vamos a meter los primeros 300 puerros. Como siempre he dicho, estos puerros van a ir en la cama de donde ha habido patatas. Acabamos de sacarlas, el suelo está movido y vamos a hacer la versión 2.0 de aquella otra versión que subí. Y bueno, que veáis cómo está martilleando un punzón para luego meter los puerros. En este caso os voy a enseñar cómo, cómo está el suelo, de tal manera que comprobaréis que ha cambiado de manera positiva. Venga, bueno, ahí tenemos la laya de doble mango, lo que vamos a hacer es hacer una pasadita, hemos sacado las patatas eh, previamente, y gracias a eso pues hemos movido el suelo, lo hemos soltado, este año hemos metido 4 kilos eh, por bancal y en este caso hemos sacado 22 kilos, 1 a 5 por ahí, no es la mejor cosecha pero algo es. Eh, lo dicho, laya de doble mango para soltar un poquito más, Luego meteremos unos, unas enmiendas orgánicas de los amigos del Urpe, plantar 300 cebollas, acolchado de paja, río eh, abundante. Agujeros. Ahí está. No sé si os acordaréis, la última vez que hice el vídeo de puerros, estaba dándole mazazos a esta pieza. Ahora, como veis, no hay ningún problema. ¿Vale? Punzono sin, sin mayor esfuerzo. Y esto es todo el trabajo que voy a hacer con este suelo. Este es el maltrato que va a recibir este suelo. ¿vale? No voy a porcar, no voy a hacer nada. Si voy a blanquear algo más va a ser gracias al acolchado de paja. Y pongo acolchado de paja porque estamos a finales de julio, todavía queda agosto. Va a haber seguramente alguna que otra ola de calor, así que no quiero que se pierda la humedad. Comparado con la técnica del caballón tradicional, es más lento. ¿sí? Lo que pasa que podemos colocar cuatro de estos, en este caso metálicos, coger una laya de doble mango y generar por cada pisada cuatro orificios. ¿sí? Entonces ya no es tan lento. Con otra persona sería mucho más rápido también. Pero aquí, sobre todo, lo que estamos buscando es no maltratar al suelo, ¿vale? Esa es eh, nuestra línea roja. Eso es lo que mantiene este suelo vivo. Nada más. Estoy clavando hacia la L de Bellota, unos 20 centímetros. Ya veis, en este metro lineal hemos colocado 5 por 4, 20. Teóricamente entrarían 200 en esta cama. Aquí hay 300. ¿300 puerros? Vamos a ver si es verdad. <ríe> Venga. 240 puerros colocados, ¿vale? Ahora lo que queda es una buena regada, y luego acolcharemos con paja, ¿sí?, normalmente no solemos acolchar, esta vez sí, todavía queda agosto, lo dicho, va a haber más olas de calor, así que con esto intentaremos prevenir. Y que la humedad se quede donde tiene que quedar. Va bastante bien. Esto es todo el movimiento del suelo que voy a hacer. No aporco nada. ¿Sí? Ni siquiera he rellenado los orificios. El agua y el tiempo lo hará. ¿Vale? Si el suelo está bien, conseguimos unos 20 centímetros de branqueo. Si el suelo está un poco menos, pues menos, ¿sí? En el mercado, pues bueno, se, lo que se aprecia es la parte blanca. Pero yo de esta manera consigo el equilibrio entre no mover el suelo, no reventar el suelo y poder vender el puerro, ¿sí? Porque si no tiene parte blanca, la gente no, no le gusta, no lo aprecia. Entonces, de esta manera consigo ese equilibrio que es muy importante. Así que nada, os dejo a few days later. Espera, no os vayáis, no os vayáis. <ríe> a ver, que después de dos meses, estamos a 25 de septiembre. Ahí están los puerros. ¿Queréis verlos cómo, cómo van? Venga, vamos a echar un vistazo. Sí. Ha habido bastante pérdida, en el sentido de que, bueno, aquí hay dos en la línea y luego no hay más. ¿Mm? Pero bueno, eh, esto es lo que hay. <ríe> ya veis cómo está ese. Es el más grande de todos. Sí. Ahí van. Y aquí he puesto otra otra línea, ¿vale? Unos... Que andáramos ahí, pues, 480 puerros colocados. Sí. Saco uno para que veáis cómo está. Saco el grande este. Ahí está. Es verdad que no tiene mucho blanco. Unos 18 centímetros, una cosa así. Cada hoja es una capa. Ahí está. Ahí. ¿Sí? No van a estar todos así porque es difícil homogenizar eso, pero ya os he dicho que con un punzón de cuatro puntas se puede hacer bastante bien. Ni nada, poco más. Esto ha sido todo, nos vemos en los comentarios. Hasta la siguiente. Agur.